Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos. Iniciamos nuestra jornada en la Santa Presencia del Señor, dando gracias a Dios este día maravilloso que el Señor nos regala. Vamos cada uno en nuestro corazón a decirle gracias a Dios. Hay muchos motivos. Y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ayer por equivocación compartí el Evangelio que corresponde a hoy miércoles. Vamos a meditar hoy. Les propongo que meditemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de, los, de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a todos los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraran al templo, les pidió limón. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo, Míranos. Él se quedó mirándolos a la espera de lo que fueran a dar. Entonces le dijo Pedro, Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano lo levantó y al instante se le fortalecieron los tobillos. Y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo lo llevó a caminar y a alabar a Dios y se dieron cuenta que era el mismo que acostumbraba a sentarse a la puerta hermosa del templo a pedir limón y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos esta palabra nos deja muy claro cuál es el centro muchas veces nosotros nos quedamos en lo material y hoy la palabra nos deja claro lo más importante, lo que tenemos que entregar más allá de las cosas materiales, más allá de tantas ayudas que podamos dar, que debemos darlas, es entregar a Jesús. Es a Jesús a quien tenemos que entregar y compartir la buena noticia de nuestro Señor, que la llevemos a todos los rincones, a tantos hombres y mujeres que necesitan de Dios. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y ame. El Señor Dios todo, los bendiga, los barrios Feliz día para todos.